buenas tardes soy marcela castro directora de contenido de la revista el empaque más conversión nos encontramos desde acá eh, guadalajara jalisco en méxico esta semana en el cubrimiento especial que traemos para ustedes de expo pack los esperamos síganos en redes sociales y van a ver todo el contenido que